hola muy muy muy buenas qué tal estáis chicos y más que mínimo, estamos en este bus simulator 2018 con 73 mil con 73 mil millones de euros nos habíamos quedado con un nivel 7 tres autobuses en nuestra propiedad eh, conductores contratados 2 y nada pues vamos a unirnos vamos allá Bueno chicos, pues nos quedamos, como veis, la última ruta hicimos Heiskel, la, la depuradora, ya en esta zona agrícola. Y bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es esto. Planifica el siguiente objetivo, que es planifica una ruta de 10 paradas como máximo que conecte zona agrícola, short grounds, vamos, que conecte lo que, es, lo que son todos los barrios vecinos, Oakville y Sielvalden. Entonces, pues bueno, pues empezamos en la zona agrícola, vale, pues es sencillito, creamos ruta vale y empezamos chicos eh, vale zona agrícola 2 muy bien grounds otras dos, vale muy bien, ya estamos haciendo 2 selvalden sí, 2, perfecto y ¿Verdad? Vale 10 paradas necesitamos eh. Lido, pues yo creo que aquí vale 10 paradas, a ver Vale, perfecto chicos Muy bien. Vale eh...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 Vale chicos, eh, no sé si os acordáis que necesitaba un autobús GNC, pero claro, necesito también subir de nivel, porque si yo me voy al garaje, vale, vais a ver aquí que el CNG que hay es este, y este necesito eh, 330.000 eh, euros, perdón. entonces, ¿qué es lo que tengo? 73.000. Y tengo que bajar al nivel 9 Estamos en el 7, nos quedan dos niveles Entonces yo voy a hacer un vídeo más Vale, y ya vale No voy a hacer vídeos Lo voy a hacer lo que es fuera Hasta que consiga los 30, los 30 y, Perdón, los 330.000 euros Y ya pues comprarme el CNG Y ya la haría Pero bueno, vas a hacer una con el man Y a ver qué tal va, vale Así que bueno, vamos a echar una y ya está ajusta rápido no Vamos allá Vamos a echarle y ya está Además de días es mejor Vale, creo que tengo que abrir Mira, es lluvioso Perfecto ¿Hacemos lluvioso? Eh... ¿Hacemos lluvioso? Nunca lo he hecho con lluvia Vamos a ver Vale, enciendo todo Estas luces de todo tipo Vale tenemos las luces, perfecto Está lloviendo un montón Vale, ahora sí, ahí. Cerramos nuestras puertas. Le damos al freno. Y nos vamos, chicos. Vale, di antes a, a neutral, eso es. Vale, eh, salgo de aquí, vamos. Hostia, ha dado yo. Mierda. Vale, no pasa nada, eso lo recupero yo luego. Ahora no voy, no voy a reiniciar porque no, pues ya, ya lo he hecho y no me apetece. Es decir, ya no, mejor no, claro, ¿qué ha pasado? Pues ahora sí, voy a reiniciar, chicos, pues llevo dos juegos. A ver, el establecer el autobús en la calle, anulamos y lo hacemos otra vez. Además, lluvia me pareció un poco raro. Vale, ahora sí, vamos con el Lions a ver. Vale, ahora sí Vale, pues nos ha vuelto a salir Vale, no pasa nada Ah, creo que ya las tengo desbloqueadas Vale, voy a dar antes a las puertas Porque me lo va a decir, me lo va a pedir No puedo, qué curioso eso es que las tengo que arrancar. Lo tengo que arrancar, espérate. Vale, arrancamos todo. Eso es. El cuadro. Le damos al... No me deja darle al neutro. Espera que quite el... Perfecto. ¿Por qué? ¿No me dejas? Eh... Vale, el limitador. Vale, cerramos puertas, a lo mejor es por esto. No. Ah, coño, este es que está en... Vale, está en... Sí, en... Hacia adelante vale, estemos en el parking yo voy ya. vale, ahora sí vamos a seguir con cuidado vale, mejor aquí y así para ver todo que no me dé ni nada por repetirlo chicos vale, y ahora sí, ya nos metemos el tema vale, vale, ni todas el parabrisas, ¿dónde está el parabrisas? vale, intermitentes, ahí te veo, perfecto Vamos a hacer un día lluvioso, chicos, por primera vez, vale. Tenemos que irnos por aquí. La ruta es larga, ¿eh? Vamos a tardar en hacerla. Vamos por aquí. Perfecto. Eso es. Muy bien. Tiene mucho cuidado con la lluvia porque salen muchos peatones. Chicos, mucho. Ahora, a ver mucho peatón, ¿veis? Son paraguas y esto. Antes me he dado y no me ha gustado, la verdad hay que tener bastante cuidado, sobre todo en los en los estos pas, eh, pasos de cebra, ya veis, como pasan menos mal que he parado. Vale, vamos ahí. Vamos. Hombre, a lo mejor con esto. Con esta partida, si la hago perfecta, saco los 333. Los 330, nunca se sabe, ¿eh? Nos, a lo mejor nos da el máximo. Si viene alguien. Sí, mira, veis, hay que tener mucho cuidado. Y bueno, pues este fue el autobús que me hice. Mira, ahora cuando coja el CNG me haré pues otra parecida ya. Lo, lo, es decir, lo modificaré igual que este, pues me gusta mucho.. Con otros colores diferentes, claro, más vivos y tal pero me ha gustado la decoración la verdad es que me ha salido muy bien esta decoración, chicos vamos, aquí perfecto y no es que sea de noche ¿eh? es que es un día lluvioso cerrados de estos puede ser de tarde o lo que sea pero están cerrados, sí, son días cerrados y claro, hay que llevar todas las luces pues si no, los pasajeros se pegarían una leche no veo yo la luz chicos a ver ahora está apagada vale ahora sí es que no se ve apenas estas luces yo no sé por qué también hay que tener cuidado con la velocidad vale que no exceda. los pasos de cebra por sobre todo Vale, Pornamber, hemos entrado en Pornamber, esta es la zona portuaria Como veis, esta ya zona portuaria, así que ya casi nos hemos recorrido el mapa, como quien dice ¿eh? Solo ahora nos falta, pues eso, colocar nuestra red de transporte y, y poco a poco pues ya tenemos un imperio, casi la empresa de transporte Y nada, en, en un periquete, como quien dice Vale, vamos a la primera parada, el centro de investigación que está en la zona agrícola, ya hemos pasado la zona agrícola. Vamos por aquí. Me deja, sí, sí, me va a dejar. Perfecto. Vale, aquí. Y de ahora a 50. Cuidado con los pasos de cebra, pues pasan muchos. Cuando llueve. Vamos. Vale. mirando con mucho cuidado estos días ya los he hecho más de una vez pues lo digo porque me ha pasado que me he dado me he comido un peatón o he pasado sin darme cuenta y hay que tener bastante cuidado aquí vale vamos a la, vamos a la primera parada 75. Ah, ha sido cambio. Sencillo. 2.80. Perfecto. Perfecto, ahora 2.20. Mm. Continuamos chicos, vamos allá. Tenía ahí por pues, chicos. <ríe> sí. sería más bien como por la tarde noche algo así verdad sí, algo así. no vamos. luego la vuelta será aquí así que tenemos que hacer será larga la ruta ¿eh? pero lo que pasa es que tengo que recordarme pues eso, toda la periferia chicos Vale, ya llegamos al, aquí lo que es el primer barrio, menos mal. Ya llegamos a la primera zona, primer vecindario y ahora ya pues la zona, hemos pasado la zona agrícola. Ahora nos queda hacer dos aquí, ir al ido y bueno, ya una vez ahí pues todo será más sencillo. Lo único es que pues eso, la ruta es larga, pero ya veis cómo es más sencilla Que me iba a saltar a oh, lo que es el, el, el rectángulo informativo rojo ¿no? pero al final no, lo pasó bien de velocidad lo estaba ahí a punto ¿eh? vale, vamos a esta la siguiente Ahora. Vale, nos faltaría zona de pescadores, que es la segunda parada de aquí. Ya está, ha subido una personita, perfecto. Eso por aquí por, por la ciudad. Esos. La... Ah. He rozado la farola, chicos mm. De, Mucha paciencia en esta En esta ruta Porque sí. me ha salido lluviosa encima ¿Qué luces están apagadas? ¿Qué luces me dice? Luces, a ver A ver, un momentito que vea, chicos no están encendidas. Aquí revisión de billetes. Multa. Cogemos en la basurilla. No hay mucha gente. Es un día muy normal. Vale, gracias. Que ya un poquito tarde. Joe, me da yo ahí, chicos. Joe, bien que iba, tío. Ah. Pues eso voy a tener que. Aunque se le ha quedado también lo haremos a veces vale chicos donde está está aquí esto también lo haremos a veces tendremos que devolver cosas pero esto se muy esporádicamente ya habéis visto que hoy pues bueno pues ha salido aquí pero sale poquitas veces pero sale a veces ¿eh? ordinario sencillito dos dietas 3.80. Sencillo, vale, tercera 2 Perfecto. Uf. Vale, me dejas perfecto. si sí, vale, vale, he tirado al ahora, sí. Ahora es líder y ya está y luego tenemos que volver aquí a dar la vuelta todo eso es la vuelta no tenemos ninguna otra más para ninguna otra parada creo. Are off. qué luces ah coño vale espera ahora ahora sí gracias señora esto de hacerle lluvia un poco jodido pues esta señora se da cuenta de todo si la tengo encendida la luz de la cabina es que caos es como un día de invierno cerrado y se ve todo chicos todo ahora lo miro un momentito vale vamos bien por aquí Luz de cabina estaba bien Vale Eh testelada. 320 está Perfecto Vámonos Vas a hacer muy poquito, por pues sí que es verdad que a lo mejor desbloqueamos alguna cosita más. Eso sí que es verdad. Vale, No pasa nadie por aquí. Seguimos. Vale. De nada. and the It's a bit dark back here. Would you please turn on the lights? De sure. Thank you. Nada. <coughs> Una semana Ordinaria ¡Gracias! ticket, please. Thanks. May I have a ticket please? Vale, ahora el y ya está Vale, estamos ya en zona rural, ¿vale, chicos? Ahora ya estamos en Oakville, ahora, y bueno, pues, ahora ya salimos de aquí nos bajamos otra vez abajo a la zona agrícola. Bueno, ahora vamos a aserradero, es verdad, que no hemos pasado por ahí. Veis que un poquito, una pizca, ya veis que no ha tocado nada, casi 2.000 euros que me he hecho, chico. Qué pena. Un cuidado aquí, 50 se que me pilla el radar. visto la no había visto el badén chicos porque como está oscuro oscura la tarde cerrada cerrada es lo malo que tiene que no se ve el badén chicos oh. bueno ya estamos ya vamos a salir prácticamente de aquí nos hacemos el antiguo aserradero y ya está me desvío es que me iba chicos wow vale ahora sí ahora sí va bien es que me han hecho la ruta al revés en vez de venir por aquí bajar y hacer la parada de la lo echan claro para que se unique todo si no estaría mal hecha Nada, no, lo más seguro es que voy a tener que hacer a las de cámara Conseguirle, pues me va a costar, chicos Me va a costar bastante hasta, hasta 3.300 hasta, Perdón, hasta 330 Sí que será chungo Chunguillo Muy. ¿Dónde estás? poca luz señor <risas> See the last episode? that's no No hay luces en la cabina. ¿O no? Right there, exactly es. Are there no cabin lights? Un ticket, por favor. Gracias. Es otro de mi compañía, autobús. aquí. Voy detrás de él. En la ruta... la ruta esta, la buena... I'm sorry. To the no, cabin Ni caso, casa, tío ni caso, pues está todo encendido. que ni caso. Perfect Bye. okay a la zona agrícola, vamos llegando vale al destino final de nuestra estación ya chicos, yo no está para estación no, con no tenemos todo tenemos, no os preocupéis que si sí tenemos, ya lo veréis ah, ya lo veréis, en, en una ruta lo desbloqueamos ahí y ya vamos por ah, y salimos de la misma estación vamos por aquí. Sí. siempre miro un poquito por si hay alguien a este lado estás. salimos ya de ese 7 sea, y sea, sea, creo que se llama si o algo así la localidad sea site way me parece por la zona portuaria vale chicos acordados A ver, estamos en el centro agrícola ahora mismo o terminamos en el laboratorio que está justo yo en la zona portuaria ya lo viste casi ahí en los límites pero vamos sigue siendo zona agrícola es el final de la zona agrícola la periferia justo de esta ciudad ahí terminamos Ah pues es aquí, sí, en la zona, la misma zona agrícola, que era la zona del puerto. Perfecto. Semanal, tercera edad. Eso es. Un euro. No, perdón, que te cierro. Que te cierro. Eh, día. Tercera edad A lo mejor aquí sí vamos a hacer. O van todos para allá, claro. Perfecto, vámonos No pasa nada Bájate Es la última parada A ver que se baje Perfecto De nada aquí ahora perfecto Cuidado aquí antes de la palabra nos ha hecho chavos ahora no ¿eh? a ver, Uf, es que con este bus como más ah. grande es difícil maniobrar chicos esto es el pequeño imaginaos en trolebús madre mía para mover eso ¿Eh? Cuidado ahí pues, y ya pues nada ya vamos a los laboratorios y terminamos y ya si no consigo los 330 tendré que hacer una partida o dos o tres no sé cuántas fuera ya de aquí de cámara de vídeo vale vale continuamos por aquí eso es perfecto muchas gracias siempre si hay algo por aquí si algo de basurilla hay Bien. Va a ver dónde tengo la cochera, vale, pues si no lo meto directamente a ver dónde está. Uy, que he hecho. Vale. Entonces voy a salir de aquí. Vale. Cuánto tengo la cochera. La zona industrial. Pues no va a ser que voy a pegar el, el paseo, el viaje rápido hoy. Oh, 25.000, al final no está nada mal, ¿eh? Vale, desbloqueamos nuevo diseño, nuevo color azulito. Desbloqueamos el Ibeco, Urban Guay, perfecto. De 12 metros y nuevo color No sé si os veis O oh, gris Creo que os veis Vale, tengo Mil Un millón Yo creo que si sí lo puedo comprar Vamos a ver, chicos Tienda Creo que sí, ¿eh? Voy a comprar el Este, el C El GNC GNC no tienes fondos suficientes. A ver. No tienes fondos suficientes para comprar este autobús. Puedes pedir prestado hasta mil... Mil euros. Te declararás en quiebra. Vale, pues nada chicos. Veis, Como veis, necesito más dinero. Pues tengo solo 100... Ciento... 15.000, vale, pues nada, chicos, pues yo lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Ya tenéis por aquí los botoncitos, suscribiros, darle me gusta y comentar. Yo soy más gaming. Nos vemos cuando ya consiga el cng el cgn, el C, C, C, G, perdón, sí, de bus. Y nada, pues nos vemos. Así que a seguir, cuidaros, nos vemos, chao. Mi Nivel 9 ya.